Lo importante es que tengan una constancia y que dispongan de un sitio y un tiempo que sea siempre el mismo. Independientemente de que hagan tareas diferentes o hagan siempre las mismas, deben tener siempre un sitio que sea tranquilo y un tiempo en el que sepan que nadie les va a molestar y que la tarea que tienen que hacer tiene que ver con lo que llevan del instituto. O sea, estudiar, ser resumir, ser trabajar técnicas, eh, lo que le hayan pedido, lectura, uh -huh. en fin. Que siempre sea el mismo sitio y que siempre esté en el mismo espacio, que sea tranquilo y nadie le vaya a interrumpir. Esa es su tarea principal. No tanto estar con ellos sentados para hacer las cosas o resolverle los problemas. Que si tiene el chico una duda y le llama, vale. Pero no es tanto estar con ellos como darles el espacio para que ellos puedan trabajar. El espacio y el tiempo.